Estimados estudiantes bienvenidos avanzamos con el tema de historia del pensamiento económico ahora con eh, el análisis de los precursores de la escuela clásica la escuela clásica de acuerdo a los autores a varios autores tiene su inicio eh, en el año 1776 o se, o, se lo, o, se lo, o se acuerda un inicio en el año de 1776 cuando Adam Smith hace su mayor y eh, su más importante publicación la investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones un libro que eh, es un compendio de todas o de la forma más abstracta hasta ese momento de ver eh, a la economía eh, de estos países ¿no? Y eh, se puede asumir que termina en 1871, un año apro aproximado, con las publicaciones de varios autores, Stanley Jevons, Carl Menger, Leon Walras, eh, sobre todo que tienen un análisis más microeconómico. ¿Qué antecedentes históricos de la escuela clásica podemos eh, destacar? Eh, en estos años eh, pues, eh, se habla mucho de la revolución científica eh, Isaac Newton hace su, uno de sus principales lanzamientos eh, su ensayo de principios matemáticos de filosofía natural y expone una ley de concepción física que es la ley de gravitación universal qué características tienen estas leyes por ejemplo expuestas por newton pues eh, se basan en una evidencia experimental es decir la ley de gravitación universal no, se lo aplica a diversos cuerpos físicos y resulta que a todos se les comprueba una, una misma ley un mismo principio un mismo comportamiento al ser sometidos a diferentes pruebas se toma evidencia por tanto experimental de, de este principio físico no es cierto entonces hay leyes o existen leyes naturales desde el punto de vista físico eh, y a ellos se suma también este concepto de la estática que nada cambia a lo largo del tiempo ¿no? que sería un, una forma de ver pues las leyes como están dadas no es cierto las leyes no se inmutan ¿no? son universales y, y no, puede, no, no se las puede normalmente cambiar entonces ese es uno de los primeros principios ¿no? de la revolución científica a ellos se le suma entonces el tratamiento de lo que sería para la economía dejar hacer, dejar pasar el mundo eh, marcha por sí mismo la economía por sí sola va dicen algunos precursores de la escuela clásica es decir también la economía tiene esos mismos principios tiene un, leyes que la están regulando no y que no son entonces necesario o no es necesario pues poderlas cambiar poderlas inmutar sino que simplemente son principios son leyes que están allí para el comportamiento de las personas ¿no? el, la conducta económica entonces al igual que las leyes que gobiernan el universo también eh, en la parte social en el comportamiento humano hay existen leyes naturales no eh, surge obviamente todo esto en la escuela física Fisiócrata francesa eh, que concebía la economía como un circuito, ¿no es cierto? Ahí está conectada a la economía y hay principios que se están dando. ¿Cuál era este circuito? Los trabajadores productores de riqueza primaria, eh, hay un incremento en la riqueza, entonces los artesanos y comerciantes, eh, y pues los nobles y los ricos, la clase pudiente, no hace más que establecer consumo, ¿no es cierto? Y todo esto se forma en un, en un círculo eh, que es un tratamiento propio de la escuela fisiócrata a ello se suma entonces también y este tal vez es uno de los conceptos más importantes que es la revolución industrial eh, dada entre eh, aproximadamente entre el siglo 18 y durante el siglo XIX, la característica principal de la revolución industrial es la aceleración del desarrollo económico eh, se puede observar que la proporción de mano de obra ocupada en la industria crece en detrimento de la, de la ocupada en la agricultura aunque su productividad aumenta también la del comercio y la de otros sectores como las finanzas es decir qué se pudo observar en estos años aquella po población que estaba principalmente ocupada en las granjas en en, en la agricultura en actividades del sector primario comienza a, a desplazarse hacia las industrias y esto hace que la población aumente en esos sectores en el sector sobre todo de la manufactura y cada vez se pueda evidenciar que el, agri que el sector primario que los, las actividades relacionadas con la agricultura tiene una tendencia cada vez a ser menor se puede asumir también entonces que este desarrollo no es cierto que el crecimiento de la industria a la larga va a repercutir en la calidad de vida es decir si hay más desarrollo, producción manufacturera y más ingresos a la larga se puede asumir que eso repercute también en por ejemplo mejores niveles de educación, mejores niveles de renta eh, posiciones sociales un tanto más acomodadas, eh, repercute en salud ¿no? eso es importante destacarlo como parte de estas características señaladas en estos años. ¿no? El término revolución industrial se puede decir a Arnold Tony B. como uno de los primeros que introduce el concepto de revolución industrial él nos dice que hay un lapso muy breve eh, que se los, que se observa más o menos entre 70 y 80, 80 años de este pleno proceso de revolución industrial, ¿no? cuál es la característica pues que inicialmente eh, la revolución industrial se la observa en el reino unido ¿no? luego se la puede observar en otros países como eh, francia alemania eh, españa propiamente en donde eh, se puede ver ese, esa misma regla no es cierto de eh, de que la revolución industrial que las industrias comienzan a emerger y eso hace que los países también puedan comenzar a prosperar no entonces eh, estamos diciendo que si es que un país eh, se desarrolla en su industria puede comenzar a tener eh, procesos de crecimiento económico no, entonces es como una regla ahí hay entonces un, un principio ¿no? que se que es eh, factible aplicarlo a diversos países ¿no? si los países desarrollan su industria pues pueden comenzar a tener procesos eh, de crecimiento económico no es cierto Paul Montox, en su obra la revolución industrial en Inglaterra particulariza la visión de, de revolución industrial nos dice que una de las características es la división siempre creciente del trabajo la expansión de los mercados, la adopción de inventos y procedimientos nuevos. Parte de esto lo toman luego Adam Smith para hacer el análisis en sus respectivas obras. ¿no? entonces hay características de la revolución industrial como uno de los antecedentes de, de lo que sería la escuela clásica, división de trabajo, mercados mucho más grandes y, eh, y un clima propicio para inventos y procedimientos nuevos. ¿Qué principios son importantes de la escuela clásica? Esto es importante revisar? ¿no? La participación mínima del gobierno recordemos nosotros los mercantilistas una, una plena participación del gobierno los fisiócratas ojalá una mínima participación del gobierno y los clásicos nos dicen que sí que efectivamente la participación del gobierno tiene que ser mínima salvo en temas de eh, derechos de propiedad alguien debe garantizar la propiedad individual la propiedad privada el cumplimiento de acuerdos comerciales la defensa nacional la educación pública tienen que ser actividades del gobierno nada más el gobierno para los clásicos no debería ojalá intervenir en las actividades propias de la economía porque la economía tiene sus propios principios no es cierto la conducta económica en interés propio, ¿qué nos dice? Nos, y los dice la, el, el texto, no es por por mi cariño hacia los demás que pues, eh, yo trabajo, ¿no es cierto? Sino es más bien por mis intereses, ¿no es cierto? Él el, el nos dice, el, el carnicero no trabaja por querer que los demás se alimenten, sino trabaja en función de sus propios beneficios, ¿no? El, el, el manufacturero no trabaja para que la gente tenga esos productos, sino que más bien él trabaja porque eso le va a generar beneficios. Hay una conducta económica en interés propio de acuerdo a los clásicos luego tenemos la armonía de intereses si todos buscamos satisfacer nuestros eh, intereses individuales se sirven a los mejores intereses de la sociedad si yo trato de satisfacer mis intereses voy a ser más eficiente voy a querer hacer las cosas mejor y de la misma manera todos entonces hay una armonía plena de intereses para los clásicos la importancia de todos los recursos y actividades económicas otro principio importante los mercantilistas decían que el comercio es importante como actividad los eh, fisiócratas decían que la, que, que la agricultura es importante como eh, un recurso de la producción los eh, clásicos dicen que tanto tierra, trabajo, capital, capacidad empresarial, eh, como sectores, eh, como recursos de la economía y los sectores como el comercio, la producción, eh, las actividades como intercambio, contribuyen a la riqueza de una nación. Ya no es solo esto es lo que me hace rico, sino que es todo el conjunto de recursos y de actividades lo que hace, en lo que puede generar riqueza a una nación y finalmente las leyes económicas que son universales se aplican a todos y que difícilmente o, o de manera imposible se van a poder cambiar o alterar ¿Quiénes fueron los beneficiarios eh, pues a la larga, el comerciante, los industriales tienen una nueva pos posición como promotores de riqueza. Los trabajadores, obviamente, tienen procesos de explotación, eso lo veremos en el segundo trimestre con la parte socialista, pero eh, de alguna manera mejoran su posición en, en comparación con el trabajador típico de la agricultura. Un ¿no? trabajador industrial de alguna manera mejora su posición. ¿no? La revolución burguesa, es decir, el, el beneficio a, a la gente pudiente, pues son una de las características de a quién benefició a la escuela, tanto en lo político, en lo económico, en lo social, en lo ideológico, ¿no es cierto? Se posiciona eh, la, la, la burguesía, ¿no es cierto? Adinerada, con eh, una posición económica y social importante en, en estos estados. ¿De qué forma fue válida o útil la escuela clásica eh, o correcta en su época? Pues sobre todo por los mecanismos de mayor eficiencia, eh, el, el atacar un poco las actividades del gobierno por los problemas. De, de, de corrupción eh, el destacar todos los recursos para la producción y la fuerza de trabajo un tanto más urbana antes que en el sector agrícola es importante destacarlo y propio eh, los, de estos años no es cierto cuáles han sido las contribuciones más importantes de la escuela clásica eh, se utiliza la, la, la escuela clásica es el cimiento de la economía moderna como una ciencia social las leyes de la escuela clásica son principios de la economía moderna actual, se, se, en, en manuales de economía se estudian estos principios y no, y no incluyeron el papel de cambio tecnológico y la relación productividad salarios por los propios años, la tecnología viene en años posteriores pues no analizaron plenamente esto, estos datos de, de, la, de la tecnología y cómo esta afectaba o mejoraba la riqueza de una nación. Bueno los precursores Richard Cantillon afirman que el tiempo y la dificultad de aprender un trabajo pues supone un mayor o menor eh, ingreso para las personas, no es cierto, eh, hicieron análisis iniciales lo que es el valor real, el valor del mercado, la tierra también puede generar al, algunos flujos eh, a, tanto para los agricultores como para el comerciante como para el propietario, Hume hace un análisis sobre todo lo que es el nivel de precios el, cuando una economía pues, tiene más dinero que es lo que sucede con el nivel de precios de una economía, no es cierto, eh, es importante que sobre todo esto hay que irlo entendiendo como elementos iniciales de análisis no es cierto tanto Cantillon como David Home hacen estos análisis iniciales que luego son tomados plenamente por Adam Smith que lo vamos a ver en las siguientes partes muchas gracias